El día primero de este mes de junio inició la temporada ciclónica, por lo que la Dirección Provincial Duarte de la Defensa Civil junto a la Gobernación, en medio de un encuentro, anunciaron una campaña en la cual entregarán brochures preventivo. Hoy, presidentes de juntas de vecinos del sector Santa Ana y Barrio Azul, zonas vulnerables a inundaciones, critican métodos preventivos, sea solo entregas de volantes. Pero eso no es una medida, ya eso lo hemos discutido. Eh, la medida, creo yo, que se, eh, esta situación no debió de esperar a que venga la temporada ciclónica para recordar lo que ya hemos vivido anteriormente. Eh, ahí lo que se está esperando es que se, eh, venga una tragedia, una catástrofe como la que ha pasado en otros países. Aquí con nosotros, con el agua, el río, que es lo que nos amenaza. Y desaparezcan niños y mujeres y ahí eh, de valores, personas que están convalecientes, eh, y personas que merecen la protección de... Nuestro estado. Solicitan una solución permanente, ya que aseguran que si continúan viviendo en la zona, siempre que haya posibilidad de lluvias y con ellas inundaciones, se sentirán amenazados y temerosos. Bueno, imagínense usted, si estamos esperando, van como cuatro veces que dan el picazo para el hospital regional de aquí de San Francisco de Macorís. Imagínense usted para la ciudad Juan Bó. Eso me bla, bla, bla, bla, bla, bla de las autoridades y no hacen absolutamente nada. Entonces nosotros ya estamos partos, ya estamos cansados. Estamos hablando con todos los moradores de esta comunidad porque nos vamos a lanzar a la calle hasta que el gobierno haga lo que tenga que hacer con nosotros. Recordamos que la temporada ciclónica del año pasado y tras el paso de los huracanes María e Irma, esta fue una de las zonas más afectadas, dejando un alto número de familias sin viviendas.